Ahora es el momento en que nos vienen a cagar a palazos. Esto sí entienden, este es el diálogo, este es el diálogo que quiere el gobierno, este es el diálogo que buscan estos hijos de puta, así despiden a la gente, así dejan familias en la calle, así, mirá, mira qué cantidad de amigos que tenemos acá que nos vienen a visitar, a solidarizarse con la gente que está sin laburo. Mira qué lindo, Mira qué lindo, qué lindo, mira. mirá. mirá. Todos los chiches que les compraron. Para que nos caguen bien a palos. Y ya les va a tocar a todos, negro. Ya les va a tocar a todos. Mirá. Porque no se van a bancar nada estos hijos de puta. Quieren silencio. Esto no lo van a ver tampoco. En ningún medio de comunicación. No lo van a ver. Cortamos. Ahí vienen a mimarnos un poquito. Ahí viene, ahí viene el gobierno del diálogo, el gobierno de Macri, la dictadura de este hijo de puta. Ahí viene a solidarizarse esta gente de mierda con los trabajadores despedidos. Es un voto. es un motor! ¡Es salta! ¡Es un voto! Y la corto acá, me voy a hacer fotos. O a cagar a trompadas a algún hijo de puta.